Bueno, acá estoy con Brian. Brian es mujer. ¿No? Bueno, es un ninja. Es un ninja ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, loquito. ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye? Bueno, ¿sabes qué le dijo un paso a otro? ¿Oye?